Existe un programa bastante bueno para los técnicos e ingenieros en electricidad que se llama Multisim. Es un simulador en el cual yo puedo ingresar valores de fuente de tensión. Como en este momento, yo voy a ingresar una fuente de tensión continua, en donde yo puedo asignarle valor y también identificarlas. Yo a esto le voy a llamar voltaje total, BT pero también puedo variar el, el valor de tensión en el cual se le está asignando esta fuente de tensión. Al hacer doble clic, yo cambio el valor que me va a entregar la fuente. Label, perdón, valores, y son 500 volts por dar un valor para trabajar. Además, yo voy a ingresar resistencias, en donde los valores de resistencia también se pueden insertar y además se pueden cambiar para hacer circuitos serie, paralelo, mixto. En este momento yo voy a hacer un circuito en serie donde si se dan cuenta esta resistencia yo la tengo que cambiar de posición. Pincho, botón derecho y hago la rotación de 90 grados. También voy a insertar un instrumento donde puede ser un multitester y esto para medir la corriente que va a circular por este circuito voy uniendo todas las resistencias para que el circuito se me vaya cerrando y puede circular la corriente y así simular lo que antes mencionaba esto doble clic y pincho que esto voy a medir corriente por lo tanto tengo que ir a la letra A si yo quiero ingresar para medir un voltaje, instrumento voy nuevamente a multímetro y conecto en paralelo a una resistencia del valor de del voltaje donde estaba correcto porque es voltaje y continuo yo también puedo cambiar los valores de la resistencia, 30, doble clic, 40, doble clic, 90. Una vez que yo tengo asignados los valores, la fuente de tensión, la resistencia R1, R2 y R3, además conectado a un multitester, observamos que yo al Pulsar Run, el circuito comienza a funcionar. Es por ello yo puedo ver, al hacer doble clic, cuánto es la corriente que está circulando por ahí en el circuito. La corriente es 3,125 amperes. También puedo observar el voltaje que hay en esta resistencia. El voltaje que yo tengo en esta resistencia son 281,25 volt. Esto es muy rápido y muy accesible para los estudiantes. Si ustedes quieren agregar y medir otro tipo de tensión o corriente sencillamente tienen que realizar como explicaba anteriormente sin instrumento y agregar un instrumento ahí voy a medir la tensión que hay aquí en la resistencia R2 en paralelo pincho doble clic am, voltaje continuo corroboro y está ok nuevamente lo hago Run and Play y me va a observar aquí que cuánto es el voltaje que hay en, en la resistencia R2, 125 v Entonces, esto es muy accesible y ténganlo muy en cuenta para trabajar. Muchas gracias.